Buceando en Archivos, sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. Hoy, en Buceando en Archivos, nos sumergimos en los fondos de carácter histórico y procedencia judicial del archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que fue el órgano supremo de justicia de la Corona de Castilla durante el antiguo régimen para los territorios situados al norte del río Tajo. En concreto, vamos a adentrarnos en un curioso pleito del siglo XVI, que tenía como fin anular la venta de una casa y conseguir la devolución del dinero pagado por ella. ¿Alguna vez has dejado comida encima de la mesa y está desaparecido sin razón aparente? ¿En alguna ocasión has escuchado voces o sonidos en tu casa sin que hubiese nadie más en ella? Estos, y otros muchos sucesos extraños, les ocurrieron a los habitantes de una casa de Peñafiel, Valladolid, en 1589. ¡Silencio en la sala! Hay en las dichas casas grandísimo ruido, trastornando muchas de las cosas que en ella hay, y tirando y arrochando delas por las escaleras y ventanas, y revolviéndolo todo tirando cantos, y piedras, y los tizones, y lumbre de fuego, y asadores, y sartenes, y cuchillos, y almireses, y otras muchas cosas, a las personas que en casa están, y haciendo otras muchas invenciones". Así se expresó Lorenzo López en la demanda que interpuso contra Diego Bernal y su mujer, Ana de Gracia, por haberle vendido, sin él saberlo, una casa en la calle de la Puente, en la colación de Nuestra Señora de Media Villa, en la que, al parecer, a toda hora ocurrían este tipo de sucesos extraños. También lo relatan de la misma forma los testigos en sus declaraciones recogidas por el escribano. ¡Orden! ¡Orden! Un día, que sería ocho días antes de la Pascua de Navidad del dicho año, estando su marido de esta testigo, malo en la cama, tenían un oficial que se llamaba Juan que les ayudaba en su oficio de zapatero y era natural de la villa de Berlanga, el cual dormía en el sobrado alto de dicha casa. En una cova junto a la solana cabe una ventana que cae al tejado de la casa de Segovia. Y el dicho día por la mañana, el dicho Juan oficial llamó a esta testigo que subiese allá. La cual subió y halló al dicho Juan su oficial en la cama y dijo que estaba muy malo y esta testigo le preguntó qué de qué y qué tenía. Y el susodicho la dicho que aquella noche le habían tirado muchas piñas locas a la cama donde estaba y que se había levantado de la cama una vez y tomando una espada para ver y saber quién le tiraba y que con dicha espada había dado con un bulto que no sabía quién era y que se había tornado a la cama. Y que luego le habían quitado la ropa de la dicha cama y le habían dado muchos porrazos. Y así dole de la garganta, que lo ahogaban y que no sabía qué era porque a la sazón no había ninguna persona allá arriba, sino solo el dicho oficial, el cual dijo que estaba muy malo. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! E que un día jueves, antes de la pascua de flores del dicho año, subió a lo alto de la dicha casa a proveerse y a hacer sus necesidades. Y estándolo haciendo, le dieron un zurriagazo por detrás que no suponía con qué... Porque era boca de noche, que le espantó y puso mucho miedo que casi no acertaba a bajar las escaleras. Pero no quedó ahí todo, porque cuando bajaba por las escaleras le tiraron un adobe que le pasó por el hombro derecho. Y a la sazón no había en lo alto de la dicha casa persona ninguna que lo pudiese hacer o tirar. Alguacil, le ordeno que restaure el orden en la sala. En la bodega de la dicha casa. Ponían una mesa con manteles, y pan, y vino, y queso en ella, y otras viandas Y de allá, un rato que volvían, lo hallaban comido y bebido el vino. Y ahora cabe preguntarse, ¿cuál es el origen de todos estos alborotos que perturbaban la paz de la casa? Al parecer, los culpables de esta situación eran los duendes y los trasgos que habitaban en ella. En la dicha casa había y andaba algún duende o cosa mala, porque no había quien pudiese hacer los dichos ruidos y cosas que en ella se hacían. La presencia de estos impertinentes seres constituía un motivo más que justificado, según Lorenzo López, para tratar de dar marcha atrás a la compra de la casa. Y al parecer estaba en lo cierto, ya que algunos jurisconsultos de la época, como Martín del Río, contemplaban la posibilidad de abandonar una casa cuando en esta sucedían sucesos extraños sin una explicación aparente. Cuando el nuevo propietario demandó a los antiguos dueños del inmueble por haberle vendido una casa tan poco pacífica, aún le faltaban 250 ducados por pagar. Y debió de ser precisamente en este momento, al acercarse el pago del segundo plazo, cuando Lorenzo López decidió demandarle, según argumentaba el antiguo dueño. Tenemos que deciros que este, el antiguo dueño, no se sentía responsable de los sucesos que, después de hecha la venta, comenzaron a caer en el inmueble, según Lorenzo, ya que, según derecho, el caso que sobreviene después de hecha y celebrada la dicha venta es a peligro y riesgo del comprador, y otras personas que habían vivido en la casa nunca habían visto ni oído nada parecido. La sentencia dictada por el alcalde mayor de Peñafiel fue favorable a los antiguos dueños de la casa, por lo que Lorenzo López decidió apelar ante la chancillería de Valladolid. Tras dos sentencias, de vista y revista, la chancillería le dio la razón. Lorenzo López y su mujer lograron anular la compra-venta de la casa y recuperar el dinero invertido. La creencia en la existencia de seres sobrenaturales es una realidad que ha estado presente desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en la mitología romana existían los dioses lares, identificados como espíritus protectores del hogar, y los larvae y lémures, asimilados a espíritus malhechores que molestaban a criadas y niños en las casas. Muchos teólogos durante los siglos XVII y XVIII incluyeron a los duendes en sus escritos, otorgándoles mayor o menor credibilidad según los casos. Conocida es la obra del padre Fray Antonio de Fuente la Peña, titulada El ente dilucidado, en el que un capuchino se dedica a dilucidar sobre la existencia y naturaleza de los duendes, concluyendo que se tratan de animales engendrados de la corrupción de los vapores gruesos, que en semejantes desvanes sótanos y lobregueces hay por falta de habitación, lumbre y comercio que purifiquen el aire". Muchos otros autores han considerado a los duendes como espíritus elementales de la naturaleza, junto a las almas de los muertos, los diablos y los ángeles. El padre Feijó, en su teatro crítico universal, cuestionaba la creencia en los duendes y otro tipo de seres mágicos, achacando sus actividades a las acciones de los humanos. ¡Oh, cuántos hurtos, cuántos estupros y adulterios se han cometido cubriéndose, o los agresores, o los medianeros, con la capa de los duendes! Estas pesadas burlas se detuvieron o atajaron siempre que en la casa donde se ejecutaban había algún hombre de espíritu que intrépidamente se empeñó en el examen de la verdad. Donde toda la familia se compone de gente fácilmente crédula, triunfa seguramente el embuste, salvo que algún accidente le manifieste. Los duendes habitan en las casas y se divierten gastando bromas a los humanos, aunque a veces también les ayudan en sus tareas domésticas. Y si los habitantes de la casa deciden mudarse, en ocasiones les siguen hasta su nuevo hogar. Adoptan diferentes denominaciones según las zonas geográficas, como fullets en Cataluña o Trasgos en el noreste peninsular. También estos seres están presentes en otros países europeos, los Farfarelli en Italia, Puck en Inglaterra, Nice en Dinamarca, etc. Hoy en día, los duendes y otro tipo de seres mágicos pertenecen al mundo de la mitología y el folclore, pero en el siglo XVI, de cuando es nuestro pleito, cuando acacieron los sucesos descritos en la casa de Peñafiel, las creencias en este y otro tipo de seres sobrenaturales formaban parte de la mentalidad de las gentes de la época. No será hasta la llegada de la Ilustración, de la que precisamente el padre Feijó es uno de sus representantes en España, cuando las supersticiones y las creencias mágicas comiencen a ser puestas en tela de juicio.